Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de MeliCat Blog. En este video les compartiré el significado de soñar con la playa. Este sueño es una de las mejores experiencias para relajarte y desconectarte del mundo pues, en él convergen dos elementos importantes como lo son el agua y la arena. Por lo general, soñar con la playa representa una conexión entre la razón y la emoción que permite analizar en donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y dependiendo de los elementos de tu sueño encontrarás la interpretación exacta, ya que no es lo mismo soñar con una playa cristalina y limpia que sueñes con una playa seca o sucia. Las interpretaciones son las siguientes, significado de soñar con la playa sucia si en tus sueños aparece una playa sucia tiene que ver con problemas no resueltos que te generan angustia se relaciona con preocupación e intranquilidad, algo que no te deja estar en paz y no sabes cómo resolverlo. Puede ser alguna situación laboral o familiar que te causa intranquilidad. Además, soñar esto también te indica que alguna persona cercana quiere hacerte daño. Puede ser que estás rodeado a de alguien tóxico que busca dañar tu futuro. Es conveniente que estés alerta y que prestes mucha atención a tu entorno. Significado de soñar con la playa cristalina. Si soñaste con una playa cristalina, debes saber que el significado de es muy positivo pues, se interpreta como un renacimiento o un nuevo comienzo, de que, que vas a vivir momentos de prosperidad y felicidad, debido a tu forma limpia de actuar ante la vida. Estás en un momento en el cual tu autoestima está fortalecida y crees plenamente en tus capacidades. Así podrás enfrentar cualquier circunstancia. Relacionado a este significado, existen otras interpretaciones de soñar con la playa cristalina, veamos otros significados. Estás viendo una playa cristalina puede ser que anhelas estar con alguna persona que te hace bien o que quieras revivir alguna situación que te causó una enorme felicidad. Estás recostado en la arena de una playa cristalina, este sueño quiere decir que confías en ti y que no dudarás en esforzarte para llegar hasta el objetivo planteado. Te bañas en una playa cristalina. Esto simboliza que estás pasando por un momento de aceptación que te ha dado un gran sentimiento de tranquilidad. Caminar por una playa cristalina indica que estás dando grandes pasos en tu vida y que vas a llegar hasta tu meta porque has sido constante, responsable y disciplinado a con lo que quieres lograr. Agarras la arena de la playa con tus manos, significa que necesitas un descanso y salir un poco de la rutina significado de soñar con la playa seca. Esto simboliza agotamiento, cansancio y el deseo de escapar de la rutina y tu mente te dice que pares un momento, te relajes y recargues energía para avanzar con más fuerza. Otro de los significados de soñar con la playa seca tiene que ver con obstáculos que se presentan. Es importante que te enfoques en lo que de verdad importa. ¿Qué significa soñar con la playa y la familia? Refleja que sientes mucho afecto hacia sus seres queridos, te gusta convivir con ellos y no dudas en prestarle tu apoyo cuando lo necesitan. Asimismo, indica que los problemas familiares que puedan estar sucediendo van a ser resueltos de la mejor manera. Este sueño te hará ver que quizá necesites comunicarte con tus seres queridos para aclarar posibles incomodidades. ¿Qué significa soñar con la playa de noche? Simboliza que tu mente está relajada y tranquila, que eres capaz de adaptarte a las circunstancias y sacarle el máximo provecho a todos los escenarios que se te presenten. Y recuerda todas las interpretaciones van a variar de ciertas características y de cómo se encuentre tu mente en ese sueño. Así que si tienes este sueño analiza lo que puedes ver y relacionalo con lo que te hemos compartido para identifiques que te está tratando de comunicar ese sueño. Y bueno. Ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video deja tu like y comentario.